Y poderlo compartir con otras personas, pues a veces la agenda no nos lo permite tanto. Bueno, yo voy, ya dicho eso, bueno, me presento un poquito más. Los que no me conozcáis, soy Iñaki Aliende, soy el director de Estrategia y Personas. Estrategia y Personas empezó como un foro de discusión sobre gestión del talento y poco a poco se ha convertido en una, en una unidad de, de proyectos. Podéis ver nuestra página web para ver el tipo de proyectos en, en los que trabajamos, estrategiaypersonas.com y hace un par de meses empezamos un ciclo de, de webinar, un ciclo de webinars que lo que confiamos y, y en función de la, de la, del interés que ha despertado seguiremos y seguiremos en los, en los próximos eh, meses haciéndolo. Fundamentalmente todos los webinars que hablemos van a ser aspectos prácticos, metodologías prácticas que podamos aplicar en lo que es la gestión del talento de las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empezamos con un, con un webinar, un webinar que en nuestro canal de YouTube podéis echarle un vistazo acerca de la digitalización de la formación, digitalización de la formación presencial fundamentalmente, pero, pero en general digitalización de la, de la formación de, de cualquier tipo porque... Todas las organizaciones, medianas y grandes, claramente están yendo hacia un modelo de formación, un modelo de formación blended. Este mes, eh, aunque hemos tardado un poquito, finalmente desarrollamos este webinar acerca de comunidades de aprendizaje. El mes que viene, ya os adelanto, ya tenemos fecha además, el 20 de noviembre, 20 de noviembre hablaremos sobre experiencia del empleado. Un tema quizá bastante más amplio que, que este de las comunidades de aprendizaje, pero que vamos a realizar además junto, en colaboración con dos organizaciones, un, pa, un patrocinador eh, y, y, una, y una asociación empresarial de jóvenes emprendedores, ¿de acuerdo? Así que si queréis irlo apuntando, en, en la agenda eh, 20 de noviembre, más o menos a esta misma hora, realizaremos un nuevo webinar, en este caso sobre experiencia de aprendizaje. Bien, bueno, vamos a, como os decía, fundamentalmente yo voy a abrir este, este webinar y lo voy a abrir eh, a través de una presentación, una presentación que he preparado, luego os mando el link para que lo para que lo podáis podéis acceder a ella. Venga, voy a comenzar, eh, bueno, el tema de comunidades de aprendizaje a veces ha estado muy relacionado con, con el mundo docente, ¿eh? por lo que sea. Cuando se habla de comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica se asociaba mucho al mundo docente, al mundo científico. Bueno, la comunidad de aprendizaje es una metodología que puede ser igualmente aplicada en cualquier tipo de organización. Para nosotros, igual que el mentoring, tiene un aspecto muy positivo, que es una metodología que permite compartir tanto conocimiento formal de la organización como conocimiento informal. Al menos, esa ha sido nuestra experiencia. Conocimiento formal ya establecido dentro de la organización, ¿qué tipo normalmente de conocimiento se traslada para ser concretos, Bueno, pues por ejemplo, mejores prácticas. Mejores prácticas, evaluaciones o, o procedimientos de calidad sobre productos, sobre proyectos que se tienen con los clientes, eh, sobre proveedores o partners que son, que son aptos para trabajar con nosotros, aspectos relacionados con mejora continua o innovación o investigación, y también programas de formación y, y, y consultas sobre esos programas de formación. Claro, imaginaos, pues, qué sé yo, pues vamos a poner un ejemplo de una empresa energética que ha habido una serie de, de avances relacionadas con cierto combustible. ¿eh? Ahora ya sabéis que en el mercado ergen, energético es un, un tema muy, muy debatido, cuáles son las fuentes de energía fundamentales a las cuales se da luz verde dentro del mercado. Ahora, por ejemplo, últimamente se está hablando del hidrógeno ¿eh? y parece que es una fuente energética que puede funcionar muy bien. Bueno, pues imaginaos una comunidad de aprendizaje dentro de una empresa, como pueda ser Iberdrola, o como pueda ser Repsol, acerca de acerca del uso del hidrógeno, ¿no? Bueno, pues podría ser una comunidad de, de, de aprendizaje muy interesante para ellos, donde podrían formar parte tanto la parte técnica de la organización como la parte, de, la parte comercial. Pues, por ejemplo, el hecho de abrir programas de formación para que la parte comercial esté igual de bien preparada que la parte más científica o técnica dentro de la organización, daría mucha cobertura a los equipos comerciales de cara a poder asesorar y poder responder eh, consultas a los clientes. Y luego también el conocimiento informal, que eso es algo a las que a las personas que hemos trabajado siempre en de gestión del talento a veces este nos escapa entre las manos. Es decir, el conocimiento formal más o menos lo podemos tener bajo control, pero tenemos, es parte de nuestra responsabilidad, el hecho de poner soportes, vías, eh, caminos autopistas diría, para poder transmitir también el conocimiento informal. Y eso lo conseguimos a través de, de, de redes, de directorios de personas interesadas en ciertos temas, de, de, de publicando en esos directorios los contactos de las personas en función de su interés y su grado de conocimiento, a través de eventos, eh, ya sean presenciales, reuniones o eventos online, y también a través de dejar abiertos canales de comunicación. Sobre los canales de comunicación, pues siempre hay una. Siempre hay, yo creo, un debate interno sobre cuáles son los canales de comunicación, más o menos estructurados dentro de las organizaciones. Ahora, con el paradigma del mobile, pues, por ejemplo, y si las personas que habéis trabajado en seguridad o en relación con personas de seguridad, supongo que es un, es un reto que tenéis: cómo hacer que el, que el conocimiento y la comunicación fluyan, teniendo en cuidado de los aspectos relacionados con seguridad tanto seguridad informática o de sistemas, llamémosle, con seguridad que no se nos escape de la, de la organización eh, materias delicadas ¿no? o relacionadas con nuestra ventaja. Entonces, bueno, esos canales de comunicación siempre son una una pelea abierta ¿no? dentro de las organizaciones, más abiertos, menos abiertos, online, online, mobile, no mobile, bueno, evidentemente... Sin embargo, sí que son una pieza fundamental para poder distribuir los, eh, el conocimiento. Bueno, os comento, desde el punto de vista de las organizaciones de, de aprendizaje, ¿eh? desde el punto de vista de las organizaciones de aprendizaje, ¿qué aspectos son fundamentales para nosotros para que esas comunidades de aprendizaje eh, funcionen? Bueno, me están preguntando, me están haciendo la pregunta que... Bueno, me voy a mojar, ¿no? Que, que pudiera definir que es una comunidad de aprendizaje. Para empezar por ahí, que es verdad, que quizá, quizá lo mismo me lo he saltado. Para mí, una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas interesadas por un tema y que colaborando entre ellas puede proporcionarles beneficios personales en el conocimiento y práctica o aplicación de esos conocimientos en una materia determinada. Y pueden ser beneficios que evidentemente tengan un, un impacto positivo en el desempeño de esa persona en particular. Imaginaos el ejemplo que poníamos antes, una comunidad de aprendizaje sobre las posibilidades del hidrógeno como combustible, pues para un responsable de grandes cuentas en una empresa, como puede hacer Endesa o como puede hacer Repsol, sin duda, puede tener beneficios particulares porque va a aprender un montón. Se lo puede contar a sus clientes y eso queda también dentro de lo que es su, su bajé profesional y su formación. Claro, pensad de todas formas que la clave de las comunidades de aprendizaje desde nuestro punto de vista, personas que trabajamos de una u de otra forma en la gestión del talento, también supone hacer compatible ese beneficio personal con el beneficio para la organización. Bueno, luego hablaremos un poquito, un poquito más de ello. Bueno, desde el punto de vista de la, de la organización, algo fundamental, o sea, una comunidad de aprendizaje no es abrirla y ya que las personas interactúen libremente entre ellos. No. Eh, creo que es muy importante el hecho de que hay unas normas de funcionamiento y unos procedimientos. Que pueden ir desde cómo utilizar las, las distintas herramientas de comunicación que se establecen dentro de la comunidad de aprendizaje o qué rol tiene cada una de las personas que lo integran. Segundo, el calendario de actividades es fundamental y el calendario no tiene por qué ser muy intenso. Chocamos en las comunidades de aprendizaje muchas veces con el propio, las propias prioridades personales de las áreas y de las personas para poder y, y, con, eh, compartir conocimiento y colaborar en las comunidades de aprendizaje. Entonces, de lo que se trata es que el calendario esté bien claro, puede haber actividades regulares, por ejemplo, un webinar mismo, una reunión una participación en el foro cada, cada semana, o cada dos semanas, o cada tres, o mensualmente. Lo que se considere que es algo realista, porque lo importante de una comunidad de aprendizaje, como en muchas cosas, eh, en muchos planes que ponemos en marcha en las empresas, es sobre todo que no decepcionemos. Y luego puede haber eh, aspectos relacionados, puede haber eventos también especiales. No quiero ser pesado con el ejemplo del hidrógeno, pero imaginaos que de repente hay un foro internacional sobre las posibilidades del, del hidrógeno como combustible en el, en el sector energético. Pues sonaría bastante razonable que después de ese gran evento mundial se hiciera un, un evento en la organización especial donde se expusieran y se debatieran las cosas que se han visto en ese gran evento mundial. En tercer lugar, algo fundamental, los miembros que forman parte de esa comunidad y las responsabilidades. Aquí he puesto dos que hay siempre, que son coordinadores y participantes. Pero también puede haber oyentes, también puede haber alumnos, también puede haber interesados, que incluso no sean de la organización, que puedan ser proveedores o puedan ser eh, también clientes, por ejemplo. ¿no? Cualquier miembro que haya, pues, pues hay que establecer un poco cuáles son sus responsabilidades. Es importante. Bueno, lo he comentado antes, es importante que desde el punto de vista personal la gente note que está mejorando, que se está relacionando con otras personas, que está aprendiendo cosas nuevas, que su desempeño que empieza a aplicar cosas que está aprendiendo en esa comunidad de aprendizaje. Pero no nos olvidemos, lo hemos dicho antes, que tenemos que recoger también, tenemos que velar por el interés que la organización tenga para poner en marcha esa comunidad de aprendizaje. Entonces, algo fundamental es vincularlo con las distintas políticas de desarrollo del talento, gestión de personas, recursos humanos o como le llaméis en vuestras organizaciones, ¿de acuerdo? Os pongo ejemplos de áreas de conocimiento, que es uno de los, digamos, conceptos a través de los cuales se puede, el producto de las comunidades de aprendizaje se puede relacionar con, eh, con las necesidades y con las políticas de empresa, que, por ejemplo, habrá áreas de conocimiento que desarrollen sus propias comunidades de aprendizaje, como puedan ser logística, como puedan ser producción, operaciones, comercial, etcétera. También, a veces, el concepto que podemos vincular con las comunidades de aprendizaje no es tanto el área de conocimiento, que a veces hay demasiada tendencia, además, a relacionar área de conocimiento y departamento. Y quizá el espíritu de la comunidad de aprendizaje es romper un poco la estructura formal que tenga la organización, es, digamos, un beneficio, es un beneficio colateral, pero importante, que es que personas de distintos departamentos puedan charlar, puedan hablar, puedan compartir conocimiento. Es eh, quizá uno de los beneficios que se ve dentro de las comunidades de aprendizaje que se sale un poco de, de la estructura, sobre todo si estáis en grandes empresas, de la estructura formal de las, de las grandes empresas. Bueno, ese segundo concepto es los itinerarios de profesionales, pues por ejemplo. Aunque ya el concepto este viejo de las carreras profesionales, sobre todo después de la crisis, ¿no? se utiliza con mucha prudencia, lógicamente, porque hay, quizá antes de la caída de, de Lehman Brothers, pues no fuimos demasiado cautos y hacíamos creer a las personas dentro de las empresas que había lo de las carreras o los planes profesionales, es que uno entraba un año, en, no entraba en el año 2000 en la empresa, y en el año 2015 iba a ser directivo, entonces bueno, ahora se, se trata con, con, con más cautela este tema de los, de los planes de carrera, los itinerarios profesionales, pero sí que hay que darle una cierta orientación dentro a las personas y un cierto horizonte que, que cace con las posibilidades de la empresa y con las expectativas de los profesionales, sobre todo aquellos profesionales que están demostrando talento. entonces también, como os decía, comunidades de aprendizaje relacionadas con intimidades profesionales, como puedan ser negocio, puedan ser gestión, pueden ser dirección, pueden ser aspectos técnicos de las distintas áreas de conocimiento. También se pueden crear comunidades de aprendizaje en torno a los grandes programas o proyectos de formación que tengáis. o pues Si tenéis un programa de formación sobre el estilo directivo que queréis desarrollar en vuestra organización, no está mal poder hacer una comunidad de aprendizaje en torno a ello y a veces las comunidades de aprendizaje se encargan también de evaluar y certificar competencias. Pues, por ejemplo, hace poco eh, estamos tratando un proyecto que tenemos en marcha sobre certificación de orientación al cliente. Es decir, en función del de grado de relación con el cliente interno o externo que una persona tenga, tiene que demostrar una certificación dentro de la empresa, ¿sí? que, que está avalado tanto por sus responsables como por consultores externos. Entonces, las comunidades de aprendizaje pueden ser esas, esas entidades dentro de la organización que fije criterios de calidad sobre cómo desempeñar ciertas funciones o desarrollar ciertas competencias dentro de la organización. Bueno, otro aspecto también importante, como veíamos, son los canales de comunicación. Para que una, una comunidad de aprendizaje funcione es fundamental que, que se relacione, ¿no? Y a veces, sobre todo en las empresas medianas y grandes, la posibilidad presencial de, de participar está un poco limitada. Entonces, aparte que dentro del calendario establezcamos eventos, reuniones, talleres, eh, eh, charlas, lo que sea, ¿no? También normalmente optamos porque hay una plataforma online que mantengamos el contacto. <coughs> porque, evidentemente, si solamente lo con. Si solamente lo mantuviéramos por WhatsApp, pues sería una locura, ¿no? Bueno, esto se me, se me viene a la mente porque es algo que estaban haciendo en un, en un cliente con el que hemos trabajado hace poco, que fundamentalmente todo giraba en las comunidades de aprendizaje a través del WhatsApp y, bueno, os podéis imaginar el, el mogollón que tenía aquí. Bueno, hay alguna serie de herramientas que no las vamos a ver, pero sí que, sí que quería comentarlas y que pueden facilitar ese, esa plataforma online de comunicación, ¿no? Son herramientas como he puesto aquí las cinco que, cinco que funcionan con bastante asiduidad, que nosotros conocemos en cierta medida, como puede hacer NIM, como puede hacer el, como puede hacer Yammer, o como puede hacer Yoom eh, Social, ¿no? la, la, digamos la, la heredera de, de Joomla, ese sector de contenidos que se desarrolló tanto y que ha desarrollado una. Una herramienta particular para el tema de las comunidades de aprendizaje, de las redes sociales de empresa y de organización que se llama Lean Social. Bueno, yo os animo que si tenéis interés en poner algo, algo en marcha, pues por lo menos las conozcáis, aunque luego hagáis eso tan peligroso de hacer alguna integración con el software que ya le estéis utilizando dentro de vuestra organización, pero creo que por lo menos sus funcionalidades sería interesante que, la, que las conozcáis. Bueno, yo ya llevamos 25 minutos de, de webinar, ¿de acuerdo? Eh, voy a hablar 5 minutos más y, y pasaré a que podáis vosotros también hacer, hacer preguntas. Como no estamos muchos, incluso podréis directamente comentar lo que consideréis, tanto pregunta, consulta, duda, si no estáis de acuerdo con algo de lo que he dicho, o bien alguna experiencia propia, que será muy interesante. ¿no? dentro de vuestra organización, experiencia que haya salido bien, tanto que haya salido bien como que no haya salido bien, ¿no? Porque al final todos aprendemos tanto de las cosas que salen bien como de las que no. Y de hecho, esta presentación que yo os dejo, si digo que, por ejemplo, hay ciertos puntos que son importantes cuando queremos enfocar una comunidad de aprendizaje, no solamente es porque lo hayamos hecho en estrategia y personas siempre muy bien, sino también porque a veces hemos metido la pata o nos hayamos olvidado. Bueno, actividades, ejemplos concretos que las comunidades de aprendizaje eh, pueden, pueden dar lugar. ¿no? Por ejemplo, la definición de buenas prácticas. Mm, a veces se nos llena la boca con el tema de las buenas prácticas dentro de la organización. Muchas veces termina siendo dirección o recursos humanos quien generan esas buenas prácticas, pero lo ideal es que sean la, las buenas prácticas estén muy orientadas por comunidades de aprendizaje y sean las propias comunidades de aprendizaje las que, aunque tengan una estructura que se le dé desde, desde el área de gestión del talento desde, o lo desde sea, desde el área que, que se considere dentro de la organización, eh, sí que es importante que se impliquen en esas buenas prácticas. ¿no? Segundo, ya hemos dicho, ¿no? cuando, por ejemplo, imaginaos en políticas como puedan ser eh, aprovisionamiento dentro de las organizaciones que en algunas de las vuestras es una actividad crítica de ¿no? eh, cómo se aprovisionan, cómo compran, cómo negocian la, los, di, los diferentes departamentos. Quizá una comunidad de aprendizaje sobre ese tema, de evaluación de prácticas de actuaciones, pues puede ser excelente y puede traer un impacto claro. Nosotros siempre animamos al tema de los KPIs que <coughs> establezcamos en la medida de lo posible KPIs a las comunidades de aprendizaje para que valoren no solamente la participación de la gente en la comunidad de aprendizaje, que ya es importante, no nos engañemos, sino también el hecho de poder poner KPIs de impactos en la actividad de la empresa. En este caso de aprovisionamiento viene que pueda tocar aspectos relacionados con el procurement, con la logística, con la negociación. Eh, se me ocurren varios KPIs que serían fáciles de establecer en relación, por ejemplo, ¿no? a la mejora de proveedores, o a, la, o a la mayor rentabilidad en los acuerdos que conseguimos con proveedores. de disciplina. La tercer, el tercer caso, por ejemplo, la revisión de casos. Hace poco trabajaba con una organización que quería poner en práctica algo, algo de este tipo y que eh, está relacionado con el, el mundo clínico. Bueno, pues es el típico ejemplo de aplicación que las comunidades de aprendizaje pueden participar en ello, la revisión de casos, ¿no? en casos clínicos, ya sean con personas, ya sean con, con animales, con lo cual la revisión de casos y las unidades de aprendizaje yo creo que también nos hace obtener bastante conocimiento de la práctica de la empresa. Investigaciones, quizá os suene que cuando, cuando somos empresas pequeñitas la, el mundo de las investigaciones es complicado, pero bueno, el de la innovación es necesario, o si hablamos de laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, el tema de las investigaciones puede, es, tiene bastante sentido, que tenga relación con las comunidades de aprendizaje de las líneas de investigación que estén abiertas. ¿no? A veces también las comunidades de aprendizaje, por el conocimiento que tienen, pueden ayudar a establecer procedimientos para las áreas. Sin duda, eh, quizá los que trabajéis en recursos humanos, gestión del talento, formación, sabéis lo complicado que es a veces la detección de necesidades formativas que sean realmente representativas para la organización. Bien, pues... Establecer por lo menos los programas de formación de, básicos para los distintos puestos o en las distintas materias, yo creo que es, es muy importante. Por ejemplo, ¿qué de finanzas deberían saber todos los eh, ¿qué de, de, qué de, eh, en cuanto a la materia de finanzas qué es lo que deberían saber la mayor parte de los managers de la organización? Bueno, pues eso podría ser eh, una decisión que se tomara no desde recursos humanos, no desde un formulario no desde el punto de vista de los managers en general, sino desde, la, desde el seno de la comunidad de aprendizaje que dentro de esa organización sabe más sobre ese tema. El tema de las consultas, bueno, los que trabajéis en una empresa grande ya sabéis lo que es hacer una consulta. Si no conoces al que sabe del tema, a veces hace mucho más complicado. Bueno, pues una forma de... de tanto desde el punto formal como informal, aquí quizá es un... Una zona donde se dan la mano, un punto donde se dan la mano, que es las consultas sobre distintos temas. ¿Eh? En la organización, cuando necesitamos saber de algo, le preguntamos a quién. Es fundamental tener el móvil del que sabe. Bueno, pues a través de las comunidades de aprendizaje es una forma muy abierta de saber quién puede saber del tema y de esa manera además no le pasa desapercibido a la empresa, que si hay consultas sobre un tema que no está claro. Es una manera de que desde el conocimiento informal también la empresa lo convierta en conocimiento formal y cree, por ejemplo, bases de datos de más frecuentes sobre, sobre question and answer, es decir, sobre preguntas y respuestas sobre temas que sean críticos. Se me ocurre ahora en un gran cliente que tenía la oportunidad de participar como, como, como mentor de un conjunto de personas que estaban trabajando especialmente sobre el tema de la ciberseguridad. Es uno de los grandes temas. Eh, iba a decir desgraciadamente, bueno, no es que trabajar sobre el tema es desgraciadamente porque cada vez hay más riesgo um, eh, y, y por eso se está desarrollando tanto el tema de la ciberseguridad, pero el hecho de trabajarlo es una buena noticia. Pues ese es uno de los temas candidatos a convertirse en, en eje central de alguna de las comunidades de atrás.